Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno queridos, y hoy estamos aquí justamente porque tenemos este IS-2 Shielded Este IS-2 Blindado, bien Y tenemos el honor de tenerlos aquí en el garage Gracias a la gente de Wargaming Por supuesto que nos ha dado esto por ser CC de la comunidad Community Contributor de la comunidad Igualmente ya casi que lo sacaba al evento, ya estaba ahí nomás eh, Que de hecho lo voy a sacar, pero bueno eh, nada igualmente dicho lo dicho por supuesto también se agradece que la gente de Warhammer nos haya dado el tanque de manera voluntaria dicho eso ahora vamos a meternos en los datos puros y duros 390 de daño es lo que pega este cañón 175 la penetración que tiene con munición estándar que es AP y APCR 217 con explosiva 61 de penetración pero tampoco es que la vamos a usar tanto lo que más vamos a utilizar, creo, en este tanque va a ser la APCR junto con la P. Creo que la principal tendrá que ser la PCR por los 217. Recién estuve jugando una batallita con este y me costó bastante utilizarlo en el sentido de que se queda muy corto. Se queda muy corto de penetración. Fue una batalla de tier 8, tenía un IS-3 y me costaba entrarle. Estaba un poquito angulado el chapón, no me mostraba la... la... Digamos, una de las mejillas de, de la trompa que tiene angulada. No me mostraba eso. Me mostraba el chapón de costado y medio que no podía tirarle. Y, y reboté los tiros. Entonces, eh, ni hablé en la torreta directamente. Ni, ni le tiré porque sabía que iba a rebotar. Pero pero bueno, después lo que tenemos es menos 6 de grados de depresión. Que está bastante es bastante aceptable, podríamos decir. A ver. No es buena. No es la mejor. ¿no? Pero tengamos en cuenta que es pesado y que es ruso, con lo cual podemos decir que es menos 6, está bastante, bastante bien. Eh, nos podrían haber puesto un menos 5 y nos cortaban la vida, o sea, nos cortaban las piernas como al Diego en el 94. Ángulos de elevación 25, con lo cual vamos a tener mucho ángulo para disparar hacia arriba. Velocidad de apuntamiento 2,84, chicos, esto es el, un gran hándicap de este tanque. La velocidad de apuntamiento es elevadísima y fíjense que tenemos... Apuntamiento mejorado, la ventilación y habilidad de hermanos en armas. Con lo cual, eh, eso y la dispersión de 0.42 va a hacer que fallemos más de lo que quisiéramos. Yo les aconsejo que si tienen algún tipo de espacio para alguna directiva, le metan algo, ya sea en el apuntamiento, que no tengo y no voy a gastar bonos en esto. Pero aunque sea, no sé si en la purga de ventilación podrá reducir, aunque sea un poquito, la velocidad del apuntamiento a 2.81. Sé que es muy poquito, eh, si no, en el peor de los casos pueden poner el ajuste de apuntamiento que va a reducir incluso un poco más, pero ya les digo, en este momento no voy a gastar eso. Si no, si se lo pueden permitir, pueden llegar a poner las raciones extra de combate y va a cerrar en unos 2.6 más o menos, 2.69 y 0.40 de dispersión, lo que ya ahí cambia bastante eh, lo que es la visión sobre este tanque pero vamos a llevarlo así peladito nomás como lo tenemos para que ustedes vean de qué está hecho el tanque, ustedes vean de qué es el tanque, si es bueno, si es malo y que ustedes saquen sus propias conclusiones, bien puntos de vida, 1230 es, está dentro de lo normal, incluso hay que tener mucho cuidado porque con estos puntos de vida vas a ver tier 9, este es un pesado premium de tier 7 pensá que podés llegar a encontrarte un 704 tirando de lejos, un TD ruso que pega 750, incluso Puede llegar a pegar unos 800. <coughs> Perdón. Entonces, lo que les digo es, tengan mucho cuidado. Porque tenemos 100 de blindaje frontal y 100 de blindaje de torreta. 90 en los laterales. Lo que pareciera que en tier 9 se quedaría muy muy corto. No termina de ser un pesado totalmente. Si salís top tier, yo creo que la cosa cambia. Podrías ir al frente incluso un poco más. Pero si ves tier 8 ya te diría que trates de acompañar al top tier Incluso si ves tier 9 te diría que te quedes en una segunda línea porque te van a entrar todas Y si la Arti te ve, es que te va a hacer pollo Básicamente es así Recuerden que estos chapones laterales y que está aquí en la parte de arriba, incluso en el frontal también Son solamente para eh, cobertura sobre lo que es la munición explosiva y la hit, chicos Altamente explosiva y la explosiva tradicional, podríamos decir ¿Qué más podemos decir este tanque? Que tiene 12.72 de potencia específica, lo que no está del todo mal, tampoco es que sea ligero, pero no termina de ser una momia totalmente, es medio lentorro, pero tiene una buena peculiaridad que es la velocidad de rotación, chicos. Rota dentro de todo bastante bastante bien sobre su eje para, para digamos, lo que es, 47 toneladas, Eh. Y una velocidad máxima de 30. Pero creo que de la movida, movilidad lo que sí destaca es la velocidad de rotación. Eh, en este sentido está bastante, bastante bien. También tengan en cuenta que tenemos hermanos en armas, la ventilación ayuda y la habilidad conducción todoterreno. Yo tengo la habilidad, la tripulación del KB2 acá, exactamente. Sí, sí, sí. Recuerden que a todos los vehículos premium se le pueden asignar tripulaciones de los vehículos de línea para poder levelearlas o entrenarlas como se dice también ¿no? Eh, rango de visión 358 está totalmente ciego y rango de alcance de señal 769 con lo cual nos va a permitir ver las posiciones enemigas dentro de un rango bastante bastante amplio bueno amigos creo que sin más tampoco me quiero explayar demasiado, es un IS-2 al uso totalmente, salvo que tiene estos chapones que nos pueden llegar a cubrir de las hit, en el caso que tienen hit pero no piensen que eso los va a Proteger de la munición penetrante, de lo que tiene que ver con AP, APCR, eh, eso no va a pasar. Les van a entrar igual, les van a hacer pelota al tanque. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Porque no termina de ser, como les dije hace un ratito, un pesado. Realmente un pesado. Cumple la función de pesado. Cuando sale top tier, ahí es una cosa. Pero si salimos contra tieres más elevados, tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Ahora se los voy a mostrar acá. Eh. No sé si jugármela demasiado porque en la anterior me la jugué un poquito por demás para probar el tanque para ver qué, qué onda el blindaje y la verdad es que me entraron todas. Reboté creo que dos o tres, pero la mayoría me, me entró, me entró, me entró, me entró. Así que eso es un problema también. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y si no arranca rápido, para que ustedes no tengan que comerse toda la espera. Ahí venimos. Bueno chicos, acá estamos entonces en el campo de batalla Casi tardamos dos minutos más o menos No quería hacerlos esperar Es el divino botón, no tiene ningún sentido Así que directamente pongo pausa al video Y cuando estamos ya tirando batalla eh, Vemos qué pasa Fíjense, tenemos tier 6, 7 y 8 chicos Hay que tener mucho cuidado con esos pesadetes eh, Perdón, perdón, perdón, por ahí El Bugask, belleza de Bugask un IS, un IS-2 Fíjense que la movilidad eh, O sea, es la, la típica de un pesado Por eso digo que no Mira, va a unos 27 kilómetros por hora No es que termine a ser Del todo lento Acá hay otro IS-2 Shielded, mira Muy bonito es como un poco así como medio llamativo, ¿no? En el sentido de... Tenemos dos artis Mucho te de Super Hellcat, Super Hellcat, Super Hellcat Milostata me ha pedido ayuda No sé quién es Milostata Recuerden que no tenemos depresión de cañón Con lo cual yo no voy a subir así Sin que alguien... Primero, a ver Es que estamos totalmente ciegos nosotros No tiene ningún sentido subir ahí eh, lo único que vamos a lograr subiendo ahí es eh, que nos vean primero antes que nosotros veamos a alguien y comernos un tiro Ahí está el Centurion, ves, te vas a comer unos 250, 300 de daño sin mucho sentido Acá hay que tener cuidado también con el tema de los cazatanques, de los TDs Si sí, el shield va, vamos con él. Vamos, vamos, vamos. Pero es que estamos muy, muy, muy solaris acá. Tenemos tiempo de recargas. Fíjense a dónde fue ese tiro. Traté de cerrar retícula lo máximo que pude. Lo máximo que pude. que podí. Y el tiro se fue, no sé, a Narnia. Y él nos la clavó directamente en, sin apuntar. en el, al, Ahí ya, en el frontal de la torreta. Te la clavan con AP. Un Tier 7. Por eso les digo, chicos. Eh, no sé. Es que la verdad es que no... no. Es un tank, va a ser un tanque muy difícil de jugar. Eh, un Tiger 131 subiendo por ahí. Un Centurion por la izquierda. Super Hellcat que ya está... Al borde del abismo, podríamos decir uh, Mi mayor miedo sería Aquellos que están allá, el T-34 Vamos a tratar de emboscarlos si y podemos al Tiger Ahí va, 358 Es una de las virtudes más grandes que tiene este cañón Es el daño alfa, no entiendo bien a dónde va Se encascó con el, con el caza Allá hay un K85. El T-34 Black está allá del otro lado. Sí, sí, sí, sí, sí. Hermoso. Pero yo no lo voy a buscar a un T-34 porque eh, cerramos retícula. ¿A cuántos? 319 metros. No le invocamos, pero ni de casualidad. Es pésima la, la dispersión que tiene el cañón. Es muy mala. Muy, muy mala. Y tenemos un shield allá arriba. El Super Hellcat no es rival para el K85 Es que no sé qué hacer, la verdad que no sé qué hacer Porque dejar al T29 acá para que muera solo Tampoco es eh, Cerramos, cerramos Rn Jesus Quiso que le peguemos Anda a saber por qué Voy a cargar munición premium No voy a andar con tonterías, tengo un T24 Black acá por las dudas No quiero hacer estupideces eh, Voy a tratar de colaborar con el T29 Que el M44 me tira a mí me parece muy bien eh, Porque estoy yendo a dos por hora Fíjense que pegamos dos tiros Son partidas muy complicadas En el sentido de que tenés que tener mucho cuidado Acá nos vamos a comer el daño del 34 Si sí sale Si sí no sale él bueno, A nosotros nos pasa que nos rebotan cuando, O sea, yo reboto cuando me tiran a mí Me la clavan todas Con AP me entraron ahí o sea, Imagínate, imagínate tú Fíjese que le pasó a él lo que me pasó a mí antes. El hecho de no poder... Vehículo destruido. Me lo como. Me como los 400 y pico. No hay problema, no pasa nada. Tengo 922 de vida. Así que vos me tirás ahí. Yo te espero tranquilamente. Lo que sí. Le rebotamos increíblemente al T-24 Black... No sé qué habrá querido hacer, sinceramente. Y lo terminamos de liquidar, chicos. 1931. Fue una partida media rara. A ver, sensaciones del tanque. Así. En caliente, podríamos decirlo. Eh, con la adrenalina full. Realmente quería hacer una buena partida. Eh... creo que un, se puede definir como el tanque del RNG, lo puedo definir así porque hay tiros que cerrás retícula y el tiro se va al demonio y vas a ver tiros que no terminas de cerrar retícula y se la clavas perfectamente entonces como que raro, 1900 estuvimos ahí en el top de daño eh, incluso hicimos más que el top de ellos con, con el 34 Black que no sé bien por qué me erró ese tiro sinceramente lo digo ah um, Bueno, acá justo completamos una misión, si no, 56.000 créditos. Perdimos 26, 27, 500, ponele. Igualmente así tenemos, ganamos unos 20.000 créditos, más o menos. Eh, vamos a aplicar el por 5 para la tripo de paso, ya que está para la tripo del KB-2. Pero fíjense que es un tanque que, vamos a poner así un resumen. ¿Alcanza la velocidad que dice que estos 30 kilómetros por hora? Sí, sí, los alcanza perfectamente, chicos. Tiene una potencia específica que hace que el tanque no sea lento en llano. Pero cuando tenés que ir en una subida. Fíjense que después nos tiró la Arti, Fue porque justamente íbamos muy, muy, muy eh, despacio. En lo que es subida. Después, otra de las cosas buenas. La velocidad eh, de rotación que tiene sobre su chasis, sobre su eje. Es muy buena de 36. Para este tipo de tanques es, la verdad, que muy, muy buena. Eh, el blindaje del chasis es muy troll. Fíjate que el tiro que nosotros le dimos al shield de ellos rebotó. Después un, un un super Hellcat me tiró con AP acá, perfectamente ahí, y me entró. Es que casi te diría que... es que no sé, no sé, sinceramente no lo sé. Es como muy troll. Eh, yo lo único que les digo es que acá no, no va a hacer falta que te busquen la cúpula del comandante para entrarte. Te van a entrar por todos lados. tenés mucho cuidado, trata de angular lo máximo que puedas. Fíjate que tiene un frontal bastante al estilo alemán, entre comillas podríamos decir, porque no tiene líneas rectas, pero el chapón así y angulado, eh, con lo cual, eh, trata de angularlo lo más que puedas, eh, es que tampoco vas a poder angularlo, sinceramente, porque si angulas esto es que es muy difícil, sinceramente, es, yo creo que trata de cubrir el chasis, y, y, y la torreta incluso lo más que puedas, o sea, creo que este tanque se puede utilizar muy bien en un pica-boom podés entrar y salir, entras o como hicimos con el k 85 lo tenés, lo perfilás disparás y te metes de vuelta y creo que ahí ese, ese es el mejor rol que puede llegar a cumplir somos un tanque que no ve a nadie, somos prácticamente ciegos olvídate que si un TD te, te está tirando Olvídate de ir a buscarlos, No hay ningún tipo de chances. No lo hagas porque te, va a, te vas a ir al garaje. Antes de poder visualizarlo seguro. Ponerle que a esto le pones la habilidad de conciencia de la situación. Que te va a subir 12 como máximo. Eh, vas a ver unos 367. 370. Pero no vas a ver más de eso. Con lo cual. No. no, Por favor te pido. Este tanque no lleva ópticas ni binoculares. Please. Porque hay gente que a los pesados le mete binoculares. No. Eh, lo, los pesados no están para eso, los pesados tienen otro rol, con lo cual el rol del que tiene que dar visión es del medio o del ligero en su defecto. Primero ligero, caso que no haya un ligero, puede ser un medio, un Cromwell, un Burrask o algo para el estilo. Eh, la dispersión, eh, yo creo que el handicap de este tanque es la velocidad de apuntamiento y la dispersión. Salvo eso, el resto más o menos es un tanque normalito del montón. Recuerden que no, no tenemos una gran, una gran penetración, con lo cual lleven muchas APCRs. muchas APCRs. En conclusión, ¿el tanque está bueno no está bueno? ¿Qué? los ¿Termino el evento? ¿No termino? Es una cagada, no lo compro, lo compro, gasto oro. Bueno, en base a las preguntas que me estuvieron haciendo estos días, que me volvieron loco. Eh, el tanque es un tanque de colección. Bien, yo lo iba a sacar porque es un tanque de colección. ¿Sos coleccionista? Conseguilo. Ya está, está cerca, no... Queda todavía un montón de días hasta el 17 Hoy que estamos a 9 Te quedan todavía un montón de días eh, 8 días más todavía Para poder sacarlo Con lo cual si jugás con amigos el evento Lo vas a poder sacar seguramente eh, Es un tanque que está bueno tener en el garage No es el mejor tanque del mundo, está claro Pero es un tanque icónico en el sentido de que lo dieron En un evento de la batalla de Berlín El arduo camino Berlín Tiene los faldones Es como que tiene un aroma a especial más allá de eso es un tanque común si le sacas todo esto todo esto en, en, lo, en el cual lo estoy envolviendo digamos eh, en este mundillo de la segunda guerra y demás eh, es un tanque normal, la verdad que normal si, si no te interesa nada lo que es el camino a Berlín, la segunda guerra, los tanques que participaron y demás y el evento no te interesa nada, y no no porque el tanque no es topé, ni muchísimo menos, no es un defender ni, pero ni por cerca ni por lejos ni quiero digo tampoco o sea nada creo que en conclusión es eh, un tanque promedio de, de 0 a 10 yo le daría un 6 ahí rasante a prueba eh, porque va a haber gente que seguramente va a decir eh, Fernando cómo puede ser yo una partida me hago 5000 y si te, te felicito sos un crack pero es un tanque que es muy difícil de usar no puedes utilizar una primera línea contra tier 8 porque te van a cocinar eh, contra un chabón más o menos avispado Que tenga o Que sepa los puntos de un tanque No te va a tener que apuntar mucho Y si te tiran a PCR es que te va a entrar hasta mi abuelita Durmiendo bien eh, Bueno chicos, creo que dijimos todo lo que tenemos que decir Cualquier duda o consulta me lo dejan En los comentarios Vamos a estar charlando acerca de este de este IS 2 que todavía quedan 8 días más de evento, así que, bueno, nada, yo también voy a estar jugando, y seguramente después vamos a hacer un directo con ustedes, jugando, jugando con, con amigos acá al, al evento este de Berlín, que, que está muy entretenido. Bueno amigos, no les robo más tiempo, muchísimas gracias por estar ahí, suscríbanse al canal, dejen un like, que no les cuesta nada, un like ahí, antes de cerrar el, el video. Dejan un like ahí al toque Y eh, no les cuesta nada, es un segundo Y a mí me ayudan un montonazo Abajo en la descripción También voy a estar dejando lo que son Los eh, links de Facebook De Instagram Y además tenés el grupo de Whatsapp si querés formar parte donde eh, aviso que estoy en vivo en Twitch Porque también tengo un canal en Twitch También de abajo en la descripción lo voy a estar dejando seguramente Por si quieren participar, hacemos cosas muy divertidas Y subo de todo a Twitch Hacemos directos eh, ahí y son muy, muy, muy, muy, muy entretenidos Nos morimos de la risa ahí todas las noches con los, con los compañeros Con los compañeros tanquistas Bueno chicos, muchas gracias, cuídense y nos vemos en la próxima Chau chau